porque tengo la convicción ideológica y política y la voluntad de rechazar esto, segundo porque mi partido Alianza País, que es mi partido base eh, tiene dentro de su política de gestión gubernamental prohibir todo tipo de preventa a los legisladores y entiendo que yo veo, voy a enfocarme a lo que realmente la Constitución me manda. Algo que yo quiero y pienso llevar dentro de mi rol de legisladora es que en vez de que los legisladores hagamos un bloque con nuestro partido, que hagamos un bloque con los diputados de la provincia, llámese del PLD, del PRM, del PLD, de Alianza, quien sea, que nos nucleemos como bloque y que entre todos hagamos proyectos unidos para mejorar la condición de nuestra provincia. Yo creo que eso sería mucho más fructífero que obedecer, y aunque no tiene que ver con lo de la con lo de la, la Gracias. Venda, me gustaría más ese tipo de propuestas. Gracias. Antes de sí, irnos, sí. ustedes están conectados ahí, búsquense cuáles son las... La, la, porque se dice de muchas cosas. Yo quisiera saber que ustedes busquen ahí, porque eso está en el portal de transparencia administrativa de la Cámara de Diputados, para saber en sí cuáles son los recursos. Porque yo no me cuento que eran tantos, que eran millones y millones de pesos mensuales. Cuando yo fui legislador, no sé, todavía ha cambiado. Y además, y eso nos da también un, un, un impacto, pues a lo mejor yo estoy en, en, estoy en el año 2006-2010, y no sé bien cuál sería... El, el, el proyecto. Yo creo que hay que tener cuidado. Aquí, aquí, hubo, aquí hay un legislador que ahora aspira otra vez a ser legislador que dijo que iba a regalar la voz de esas relaciones y todavía la estamos esperando. Hay que tener cuidado con ser populista y decir que tú no quieres una cosa y después haga otra. Por eso usted está comprometiendo a gente aquí. Esperen ver lo que hay y después hablen. Estamos hablando de cosas de supuesto que los periodistas dicen que son los que más ganan. Lo que menos gana aquí, un legislador gana menos que un viceministro, señor. Un viceministro gana 225 mil pesos. Un legislador gana 175 y le rebajan el doble. Entonces tenemos que tener cuidado. Gracias. Bueno. Eh, Fátima. Fátima, su minuto de réplica. sí Tenemos que, que buscar lo que sí, lo, que dice, lo que dice el ex legislador. <ríe> porque vemos para los días de la madre. ¿Qué no le dan a un diputado para el día de la madre? Buenos millones se van en, en, en ayuda para, para supuestamente para las madres. Pero ahí también entra lo que son los reyes. Y ahí yo estoy, como dice Uralia, Urania, ahí está el plan social de la presidencia, que está para eso. O sea, ¿Por qué tienen a un diputado que darle todo eso cuando eso se puede manejar por otra vía? Entonces ahí es donde yo hablo, Luis Ernesto, que hay muchas cosas que, que, que hay que cambiar en lo que es la Cámara de Diputados. No voy a decir que no voy a recibir porque. Cuando uno llega allí, como dice Luis Enesto, es que uno va a ver qué va a hacer. Pero sí seré portavoz y seré de la que va a tirar de que esas cositas pues, se modifiquen.